Buongiorno. de Freezy ¡Defisimas! El yordo de hoy. Condivido con vos una rutina tabata para basar en la pancha veloce. Hay manjado tanto a diciembre. Voy a meterte en forma que es mejor que fare estos ejercicios. Serán 6 ejercicios. 6 ejercicios que te van a ayudar a meterte en forma. Un ejercicio, lo repito, 3 vueltas. Vamos a elaborar con nuestro timer. 35 segundos de, de, de, de laboro, de esfuerzo. Con 10 segundos de recupero, tú prende un gocho de área y continúa el próximo ejercicio. Te concilio de hacer este entrenamiento de 2 a 3 vueltas a semana para los que no me conocen, me llamo Pablo, Pablo, Pablo, Pablo. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar esto, esta secuencia de ejercicio. Tabata para meterte en forma, basar la pancha. Eh, eh, eh, a ver he tanto a diciembre, que medio. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con, con nuestra secuencia. Voy a meter mi mi timer mi timer e iniciamos vamos a iniciar con un primo un ejercicio de rescaldamiento y dopo eh, iniciamos con, con nuestros ejercicios prepárate prepárate 3, 2, 1, VIA, 4, 3, 2, 1 vamos a iniciar con un poquito de, de jumping ya pues este ejercicio nos sirve de, de rescaldamiento porque activamos todo nuestro cuerpo Dopo de esto, iniciamos nuestro ejercicio Tabata, Tabata, tabata, tabata. <ríe> Sonríde, sé positivo, métele bolla. Este año eh, será un año de superación un año de, de victoria, un año de sacrificio. Será, este año serán più fuertes, più fuertes, forte, fuertes, fuerte, fortísimo. Okay. Ok, <ríe> prendete tu cochino de aria. Y e iniciamos nuestros ejercicios Vamos a iniciar con piegamenti. Piegamenti. Piegamenti. 10 piegamenti, 10, 10, 10, 10. 10, 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me fermo così, me fermo, fermo, fermo. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10 così. 1 con il pugno. 2, 3, 4. Ok. Veramente lo dio. Lo dio per 4. Ok. Voy a repetirlo nuovamente. Lo repito nuovamente. 3, 3 volte l'esercizio. 3 volte, 3 volte, 3 volte. Se va. 1, 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Mi fermo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 va 1 2 Lo dio per 2 Ok Nuovamente, nuovamente, nuovamente con il bicipiti. Nuovamente, nuovamente. Si va. Dieci, dieci, dieci. Dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, dieci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1. Nos dio por uno. Va bene. Va bene, va bene. ¿Cuál vamos a hacer? Burpis. Burpis, burpis. Burpis. Ok. Ok, va. Escúchame. Ta, ta. 2, 1. 2 Salgo. Ta. Nuovamente scendo. Va 2 uno due Salgo. Scuote. Ta. E scendo nuovamente. 1 2 Salgo. Scuote. Ta. E scendo. 2 1 2 Ta. E scendo. Salgo. Va Perfetto. Ay, ay, ay, resiste, toma ok, se va, ta, salgo, echen, uno, dos, ta, ah, uno, dos, salgo, escote, ta, echen, uno, dos, si, y Uno, dos, salgo. Uf. Último. Se va. aterra, tierra, dos, uno abre, escuote, salgo, yendo, uno, abre, ta, escute, ta, yendo, uno, duve, ta, nuevamente, uno, duve, salgo, ¡Plan, plan, plan, plan! No toco ginocchio, no toca tierra. vamos, vamos plan, plan, plan normal vamos, vamos resiste Vamos a último, último, último, último. Doble plan, doble plan va. Salvo, toco el está. Lentamente echando. Su, está. Toco, echando. Salvo, toco, echando. Puedo cambiar de mano. Va. Suenan las campanas. Suenan las campanas. Vamos a far skipping. Va. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Su. Ah. su, su, su, su, su, su, su, su, su, su, ¡Nuevamente! su, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Su, SU SU SU SU SU SU SU SU SU Las campanas de la iglesia SU SU SU SU SU Último! Último! Ah! Ah! Ah! Ah! Fuerza, Ta. Ta. Ta. Ta. Sí. Si. Okay, vamos con. A avanti con squash jam. A fondi avanti. A fondi avanti. A fondi. A A Ta. Cambio, cambio. Ta. Squash jam. Ok. Cambio de gamba. Ta. Cambio de gamba, ya Sí, cambio de gamba. Sí, cambio de gamba. ya Sí, va. Sí, sí. Ta, ya Ta, sí, sí. Ta, ya sí. Sí. sí, sí, sí. Ok. forza, forza ragazzi, forza, forza, no se mona más, no se mona más, cambio cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, si, avanti, ta, squash ya, si, sí. cambio de gamba, ta, si, sí. si, sí. squash ya, ok, cambio, cambio, si, sí. vamos, andiamo, ta, squash ya, si, sí. cambio de gamba, tu riesce, tu riesce, Tú te este hagas esfuerzo, vendrá apagado. Vamos, fuerza. Sí, sí, sí. Está. Sí. Squash ya. Sí, se va. Sí. sí. Ok. Manca uno, Piu. Manca uno. Sí. Fuerza, fuerza, fuerza. Uno. Sí, squash ya. Ok, cambio de gamba. Uno.